Eh, y bueno, hago el enganche entonces con lo de Gallardo Me salgo un poquitito del mundial Porque la verdad que ayer lo del Malvinas fue impresionante Yo nunca había visto algo igual ¿no? Una despedida a un técnico que convoque a más de 40.000 personas Impresionante En un año en donde le fue muy mal a Gallardo uh -huh. Porque no ganó nada Perdió con rivales menores Con Vélez y con Patronato en los mano a mano Y perdió los dos clásicos con Boca Sin embargo 40.000 personas pagaron entradas Que wow. iban la más barata de los 4.500 pesos, 9.500 las plateas, 12.500 las plateas y estaba repleto 40.000 personas. Todo esto es lo que generó Gallardo, el resto es anécdota, el resultado contra el Betis de España fue 4 a 0. La verdad, este un resultado anecdótico, se sí. notó que el Betis estaba como, no quiero decir de paseo, pero no estaba muy compenetrado en el juego. Pero está cuento de Gallardo, no porque también uno al principio, más de un hincha de River, pensó por qué Gallardo, si recién está haciendo sus primeras armas. recuerden que River venía de... Ascender, uh -huh. había tenido ahí un proceso medianamente exitoso, pero seguía con ciertas turbulencias. Pero había salido ¿eh? campeón. ¿Eh? Había salido campeón, pero también había echado un técnico histórico como Ramón Díaz. Es decir, tenía turbulencias. Y este hombre, la verdad, este, concatenó una serie de éxitos con Madrid como el gran éxito impresionante. Sí, sí, sí. Y así se lo reconoce la gente. Pero insisto. ¿se va a hacer alguna otra despedida en Buenos Aires? Por no, está. Acá. Ya está. ¿Es, acá en Mendoza fue. Terminó todo acá. Mira vos. una ciudad que, una provincia que a le sentó muy bien. Sí. ¿eh? Eh, le, le sentó muy bien porque la verdad que acá no perdió. Eh, estoy tratando de pensar si perdió un partido. Creo que no perdió ningún partido uh -huh. aquí en Mendoza. Todo claro. lo que jugó lo ganó. La superfinal con Boca, la final con contra... Copa Argentina, jugó dos finales acá, las ganó. Esa te iba a decir. Contra... Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago de Estero. Exactamente. Con Godoy Cruz siempre ganó. Este... Claro, claro, es verdad. En el es gambarte, cierto. Primero. Perdió en el, gambarte, ¿El año pasado no en el Malvinas. Exactamente, sí, perdió en el gambarte, creo que fue 2 a 1 ese partido, uh -huh. pero fue en el Gambarti y sin público, tal cual, me, no me podía acordar cuál sí. era el partido. No fue en el Malvinas Argentinas. Y ha perdido contra el Tomba, jugué. pero allá en Buenos Aires, acá... Claro, pero el Mendoza uh -huh. en líneas generales siempre le fue muy bien y así se lo reconoció el público presente en el estadio Malvinas Argentinas. Uh -huh. Y aparte de ver tanta gente, ¿no? 40.000 personas, sí, es sí, un sí, hecho. Parece, y para despedir a un técnico. ¿Qué por sí, ahí, sí, esto se sí. es sí. hace más para los jugadores. Pero para despedir a un técnico no, claro. Pero para despedir un técnico no es muy fácil. Bueno, pero Gallardo es Gallardo.